Hola, te quiero mostrar algo que sucede cada vez que yo apoyo la mano en esta bobina con respecto a la chispa que vemos ahí. En este momento la chispa, el celular la toma poco, pero tiene un tono verde. Ahora yo te voy a mostrar, cuando apoyo la mano, lo que pasa. Ahora tengo la mano ahí, ¿la ves? La apoyo. La chispa se vuelve violeta. Saco la mano. Se vuelve verde. Apoyo la mano. Se vuelve violeta. Apoyo la mano. Violeta. Saco la mano. Se vuelve entre blanca y verde. Esto quiere decir que con la mano me llevo la, la energía fría. Y ahí quedan solo los electrones. Saco la mano y aparece la energía fría. Apoyo la mano, violeta y azul. Saco la mano, la chispa se vuelve más grande y media verde. Apoyo la mano, violeta azul, o sea, electrones. Saco la mano, media verde otra cosa que te quiero mostrar es el efecto del tubo fluorescente cuando le conecto la tierra. En este momento tengo a la salida de los capacitores esta bobina grande a la cual le sintonicé una bobina más pequeña que al mismo tiempo tiene dos pinzas en el mismo lugar de la bobina pequeña que está conectada al casco. Este es el casco para curarse las patologías. Bueno... Tres bobinas sintonizadas en la salida. Voy a apagar la luz. Eh, acá tengo la puesta a tierra. Voy a apagar la luz, así vemos el efecto. Lo que vamos a ver ahora es que, bueno, así como está, el tubo prende de ahí hasta más o menos por ahí. ¿No? La punta de, del tubo no prende. Pero cuando yo agarro la punta del cable y la apoyo acá... ...observen el tubo cómo se prende. A ver... Ahí está. Lo saco, lo pongo, lo saco... A ver, de este lado... Lo pongo... Ahí está. Lo saco, lo pongo, lo saco, lo pongo... O sea que hay un efecto con el tema de la tierra... Un incremento de energía que no se nota en la lamparita. Lo pongo, lo saco. Lo pongo, lo saco. No se nota. Pero en el tubo sí. Lo pongo, lo saco. Observen cómo prende. Así que bueno, en la puesta a tierra hay algo. Algunas personas se preguntan que... Que bueno. Muy linda la chispa y no sé qué. Y para qué sirve esto. ¿no? En el video anterior que subí al canal, podemos ver los efectos, por ejemplo, de las radiaciones 5G. Eh, ahí nos hablan personas profesionales de la energía que nos están diciendo que la tecnología de 5G es un arma militar. Ellos trabajaron para la guerra, para la Segunda Guerra Mundial, diseñaron estos dispositivos y ahora se encuentran que estos dispositivos que ellos diseñaron trabajando en el ejército para hacerle cosas a las personas, ahora lo implementan como una tecnología para las masas. Este video es de febrero del 2019, por lo tanto es información reciente. Entonces bueno, con respecto a la energía libre, a la energía fría, nosotros hoy podemos ver que con la Tierra hay un incremento de energía. ¿Y qué tipo de energía es el incremento? Es un incremento de energía radiante, de energía fría, de energía salida de la Tierra, por lo tanto es de la éter. Es un tipo de energía que no tiene nada que ver con la energía que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Es una energía que se propaga por el aire y es una energía que la élite no quiere que vos sepas ni que existe ni cómo aplicarla. Hoy podemos ver en este canal los primeros avances con respecto a esta tecnología. Podemos ver que estamos replicando los mismos trabajos de Nikola Tesla, que hace dos o tres años atrás era todo un misterio. Hoy lo tenemos acá en la mesa, lo comparto con todos ustedes, paso por paso, pueden replicarlo en su casa, doy toda la información posible. Bueno, eh, todavía falta, tengo cosas en la cabeza que tengo que, que ir... ...implementando en la mesa, voy a ver con las cosas que tengo acá cómo, cómo lo resuelvo... ...pero ya les digo, la energía fría apareció, llegó y esto ya no es un bla bla bla... ...como me acusaban en un pasado los envidiosos... ...ahora está ahí la podemos ver, la podés replicar y vas a encontrar el mismo efecto en tu casa... ...seguramente quizás vos lo puedas hacer mejor que yo, eh, yo estoy limitado... Así que bueno, esta es la energía radiante. ¿Para qué la podemos usar, la energía radiante? Por un lado, la energía radiante lo que hace cuando entra en contacto con nuestro cuerpo es generar oxígeno en la sangre. El oxígeno en la sangre es algo que la élite justamente nos quiere quitar a través de la radiación de las ondas de 5G y 4G también. O sea, todo lo que sea microondas... Eh, aplicadas en el cuerpo lo que hace es inhibir el proceso de oxigenación en la sangre mucha gente se siente fatigada que le sangran las narices que dolores de cabeza que se le hinchan las piernas un montón de problemas físicos que hoy estamos padeciendo por la falta de oxigenación en la sangre entonces esta energía viene por un lado por el lado de la medicina para poder eh, superar este genocidio a nivel mundial que están implementando las élites con nosotros. <ríe> ya entramos en el programa de despoblación, mucha gente todavía tiene que despertar, pero los que ya despertaron saben que nos están matando. Entonces, por un lado, nosotros tenemos un medio de vitalizar nuestro cuerpo a través de la energía radiante. Dos. Como vimos, hay un incremento cada vez que yo conecto la Tierra en el equipo. Ese incremento, si se va sintonizando, se convierte en corrientes de cepillo, que es como le decían en 1900, a la energía radiante. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros construyamos una bobina, que les voy a mostrar pronto, les voy a mostrar el adelanto, este pequeño tubo va a ir bobinado hasta acá con calibre 3 es este calibre grueso que estamos viendo acá. Bueno, una vez que bobinemos de calibre 3 esto, vamos a bobinar con un alambre más finito hasta acá arriba. Estos dos alambres no van juntos. No va una espira pegada a la otra como nosotros estamos acostumbrados a bobinar. Van separados por la misma distancia del alambre o quizás un poquito más. Ya les voy a mostrar los planos. Bueno... Eh, van separadas las espiras. Lo mismo para el más finito, van todas separadas. Nosotros conectando esta bobina, que es el resonador de Audin, nosotros vamos a conseguir por la punta un efecto electro -radiante, corriente de cepillo, mucho mayor de lo que estamos viendo ahora. ¿Qué pasa con esta energía? Nosotros en la salida vamos a obtener energía radiante, o sea, que cualquier cosa que pongamos acá se va a a inflacionar de energía radiante. Se va a volver eh, energético, ¿no? Bueno, cuando tengamos este proceso ya culminado, nosotros acá en la punta podemos poner un aro de cobre y se va a volver radiante el aro de cobre. Si nosotros direccionamos un láser, un láser de estos, ¿m? ahí un láser y lo hacemos pasar a través de este aro radiante, la energía de la luz trabaja muy bien con la energía fría. Ambas son negativas, entonces la energía fría, la energía radiante se monta en el láser y pasa a proyectarse a través del las del láser. Esto es para Emitir energía a un punto De un punto a otro punto A través de un láser podemos llevar la energía radiante hasta otro punto Puede ser una persona Y le llevamos la energía radiante a otra persona Pero también tiene otros usos Por ejemplo, si nosotros hacemos dos de estos Vamos a tener dos aros de cobre Por los cuales les vamos a proyectar eh, La luz del láser Ambas luces van a pasar por los aros, la energía radiante se va a montar en los aros, y cuando se encuentren en un ángulo de 60 grados o un poquito más, lo que van a generar es una antipartícula de aéter. Cuando nosotros generamos una antipartícula de aéter, el aéter que viene viajando a 600.000 km por segundo, las líneas magnéticas de aéter, van a chocar con esta antipartícula y el proceso se va a revertir y va a salir para el otro lado de una manera materializada. ¿Mm? El aéter no lo vemos porque está en, un, en, un, digamos, en una perspectiva eh, invisible, está desmaterializado. Bueno, cuando nosotros lo damos vuelta se materializa y es ahí que aparece un rayo absolutamente letal. Este rayo, ¿para qué nos va a servir? Y para muchas cosas. Entre otras, cuando estemos perdiendo ya de una manera global, vamos a poder apuntar al cielo y empezar a derribar satélites 5G. En este momento hay más de 20.000 satélites 5G que han tirado al espacio para eh, fritarnos, literalmente. Así que bueno, esta es la tecnología que viene a liberarnos. Esta es la tecnología que va a estar en tus manos, pueblo, para que podamos hacer algo por este planeta. Lamentablemente estamos en una agenda de despoblación mundial que la llevan a cabo líderes, corruptos, asesinos, violadores, pedófilos y nos quieren eliminar, simplemente eso, eliminar literalmente hablando. Mucha gente ya está viendo los efectos del 5G, eh, la fatiga ya es a nivel mundial, ¿Qué nos hacen? Como te decía, nos cortan el suministro de oxígeno en el cuerpo y por otro lado nos bajan las defensas. Mucha gente dice, ¡ay, me engripé! No, no te engripaste. El 5G te está bajando las defensas y al bajarnos las defensas nuestro cuerpo eh, deja de luchar, como siempre lo hizo, contra patógenos, virus, bacterias, y hongos y gérmenes. Entonces empieza toda una proliferación de estos invasores en nuestra sangre y nos enferman. Bueno, acá tenemos el nuevo proyecto eh, para todos nosotros. Así que bueno, eh, el batallón se está formando, la información se está liberando. Por otro lado vas a ver en otros canales de YouTube cómo intentan desinformar, eh, mostrándonos cosas que no tienen sentido. Obviamente... Han pasado años, eh, nadie habló de este canal, nadie habló de esta energía, no dicen ni que estoy loco ni que no estoy loco, simplemente no me mencionan. Y bueno, y paralelamente, a medida que yo avanzo, ellos van sacando desinformación. ¿Cuál es la desinformación? Y por un lado te, te van a hablar de terapias vibracionales, de que la energía de la Tierra se está elevando y es por eso que vos sentís dolores. Bueno, eso es bla bla bla. Están intentando tapar este genocidio. Por otro lado, te van a mostrar tecnologías, como ahora vi en, en un programa, que están mostrando patentes de un tal, Clair o no sé qué, patentes de ovni, bueno, estupideces. El ovni ya sabemos cómo funciona, tenemos la patente de Scapeller, sabemos cómo son los ovnis nazis, el V 2, ya sabemos todo. Por lo tanto, la tecnología OVNI está en este canal y no en ningún otro, pero bueno, los medios se encargan de desinformar masivamente y es lamentable, pero bueno, serán agentes de la CIA, eh, están siendo pagados porque si vos te pones a ver uno habla del programa espacial, el programa espacial no te sirve de nada, te van a matar mientras vos mirás el video del programa espacial las patentes de, de, de toda clase de cosas no sirven para nada. Nosotros estamos desmenuzando la tecnología Tesla. El gran misterio de la energía fría. ¿Y qué es lo que tiene la energía fría de raro? ¿Qué es lo que tiene de diferente con la energía caliente? Es muy simple. En los años 1800-1900 había un señor que diseñó unas... Eh, ecuaciones con respecto a esta energía las ecuaciones de la onda electromagnética, este, este señor se apellidaba eh, jean Clerk Maxwell bueno, resulta que con el tiempo observaron estas ecuaciones y dijeron no, estas ecuaciones tienen un pedacito donde describe la energía fría y se la sacaron, hoy por hoy las ecuaciones de Maxwell carecen del fragmento ...donde explica la energía fría. Obviamente, hay muchos que no saben matemática, como yo, me incluyo... ...y necesitamos saber de qué se trata esto de una manera más simple. Mucha gente me agradece la simpleza de mis palabras... ...así que bueno, vamos a ir con la simpleza. La simpleza es la siguiente. Cuando nosotros tenemos energía caliente y la emitimos con este tipo de sistemas... Porque muchos quieren replicar los sistemas de Tesla Pero le ponen energía caliente y no se dan cuenta Que no van a llegar a ningún lado Bueno, cuando nosotros armamos estos equipos Y le ponemos energía caliente eh, Podemos armar una torre de transmisión Una torre de transmisión como las torres de, de telefonía Bueno, esto se, significa que vas a tener una antena Que va a emitir un pulso Pulso positivo Este pulso positivo va a viajar Hasta donde la potencia de tu transmisor pueda ¿Mm? Imagínate que, bueno, no sé, viajó un metro La onda sale un metro y luego el éter que es negativo se come la onda positiva Tu onda se la comió el éter y pudo viajar nomás con la fuerza que tenía el transmisor un metro Ahora yo le cambio la energía y le pongo energía fría La energía fría lo que hace es todo lo contrario a la energía caliente la energía fría, una vez que uno la, la emite, en vez de disiparse en el ambiente, se contrae. Se contrae y vuelve al punto. O sea, vamos a hacer esto. Vamos a emitir un pulso de energía fría y luego va a volver al centro, por contracción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros emitimos un pulso de energía fría, luego este se contrae y va a volver a nuestra antena. Y el segundo pulso que vamos a emitir va a ser doble. Tenemos el primero más el segundo. El primero y el segundo salen con más fuerza y luego vuelven al centro. ¡Eureka! El tercer pulso va a ser triple. Y así empieza el fenómeno escalar, que es que nuestra energía va a ir escalando con cada pulso, se va a ir encontrando con el pulso anterior que se contrajo y volvió al centro y vamos a adquirir una potencia muy grande en nuestro equipo. Eso por un lado. Por otro lado... Nuestro pulso frío que salió es negativo. El éter es negativo. Entonces negativo con negativo se repelen. Por lo tanto, nuestro pulso cuando se abra va a empujar al éter y va a crear una ola. Esta ola va a salir. Nuestro pulso va a volver a contraerse, pero generó una ola que se expande. Esta ola que se expande llega hasta los confines de la Tierra. Por lo tanto vamos a tener una proyección de energía, pero que no es nuestra energía, simplemente es el empuje que nosotros hemos generado con la energía negativa sobre otro medio negativo. Entonces vamos a poder tener una generación de ondas que va a llegar hasta los confines, el éter no se lo va a comer, y a la vez vamos a volver a recuperar el pulso perdido por este efecto de la contracción. Esto es todo lo que Maxwell quiso explicar con ecuaciones. Y bueno, hoy te lo traigo a la pantalla del YouTube en palabras simples. Así que bueno, familia, eh, me despido. Eh, te quería agradecer la ayuda que nos puedas dar para volver a Latinoamérica y para poder pagar las cuentas. Nos ha ido muy mal, estamos en la quiebra, estamos arruinados con Daniela. Así que bueno, es algo que no lo quería decir, pero lamentablemente lo estamos pasando. A nosotros nos están atacando todos los días con radiación de microondas. Es una locura. Nos sentimos muy mal. Eh, a... Las radiaciones las tenemos prácticamente todos los días, todo el tiempo. Eh, bueno, muchos de ustedes también están viviendo lo mismo porque yo ya comprobé que no son paranoias mías. O sea, no me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a toda España... Voy al supermercado y toda la gente grita, está histérica, hay días que suben la potencia, ese es el problema. Las radiaciones están todo el tiempo, pero hay días que suben la potencia, empiezan los pitidos en el oído, empezamos a sentir que algo nos como sale por la cabeza, que es, estamos tan cargados de radiaciones que las radiaciones tienen que salir por algún lado. Así que bueno, eso, te quería pedir una mano, te quería pedir ayuda, si nos podés hacer alguna donación, que por más chiquita que sea... Eh, nos va a ayudar a poder irnos de esta casa a volver a Latinoamérica y bueno, y acá dejar las cosas pagas. Estamos debiendo alquiler, luz, gas y nos está faltando hasta para comer. O sea, realmente estamos arruinadísimos. Quizás es lo que la elite quería y de alguna manera lo logró. Así que bueno, eso. Eh, te dejo la dirección para que nos puedas escribir. Es amenofisporunmundomejor.com Y bueno... Te vas a poder comunicar con nosotros y poder eh, ayudarnos, darnos una mano. Te lo agradezco de corazón y nos vemos hasta el próximo video. Te mando un beso.